Amigos, retornamos por aquí. Le decía al hacer la pausa, en esta noche nosotros recibimos la visita del diputado Aníbal Díaz, diputado de la capital, de manera muy importante. Temas que han tenido que ver, no solamente bajo su gestión de lo que es la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, sino proyectos muy importantes que van en beneficio de la familia, pero también conocer de manera amplia cómo marcha la política aquí en el Distrito Nacional, cómo vamos ya para la convención que será este próximo fin de semana y demás. De esta manera yo recibo al gran amigo, el diputado Aníbal Díaz. Diputado, bienvenido aquí a este espacio. Hermano, gracias y gracias por abrirme las puertas de este canal también. Y, y a toda, contigo, saludo a toda la familia Lama y a todos los que son los talentos que son parte de este canal 16, que recuerdo en mis inicios... Eh, participaba mucho aquí, sí. porque la vida, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Cierto. Cuando uno inicia, estos son grandes espacios de oportunidades que después se, se generaron para mucha gente joven y, sí. y lo recuerdo con mucho cariño. Te diría que la, la actividad política que te, te hacías tú en el planteamiento de convención y demás la verdad que hay muchos temas, hay muchos sí, temas bastante este amplio bastante pero no nos no adentremos a la política diputado porque en su condición de presidente de esa comisión de turismo de la Cámara de Diputados hay un papel muy importante que usted ha jugado, no solamente con lo que ocurrió recientemente, el reconocimiento a República Dominicana como el primer país en el mundo en la recuperación del turismo, sino ese fitur y demás, que lo vi muy activo en esos temas. Me gustaría que usted me permita que claro, entremos por claro, ahí un poquito, no, por favor. Como no, no y gra gracias a ti por la oportunidad de abordar el tema de turismo. Primero, cuando nosotros sumimos en la transición, sí. cuando a David, recuerda que veníamos de la alcaldía de la capital, sí. Yo era director de espacios públicos y vocero de, sí. de David, del alcalde. Entonces, ahí entramos en, en la dinámica del gobierno y de inmediato, cuando nos tocó hablar de, de que iba a asumir el Ministerio de Turismo, mira, la verdad que no fue fácil sí, la decisión, sí. porque el mundo entero cerrado, el claustro ordenado por necesidad de preservación de la vida, decía que no había... Pues posibilidad de hacer turismo, sí, porque sí, sí. como tú haces turismo, si sí te están mandando a que tú te tranques, sí, claro. a que te aísle, a que no haya abrazos, a que no haya afecto. Entonces, nada, David asumió el, el gabinete de turismo por orden del presidente de la República y el decreto que lo conforma. Y de inmediato nos empezamos a hacer muchas cosas. Sí. Eh, en la transición, David viajó a conocer y a reunirse con los más importantes directivos de todos los sectores eh, turísticos e inversores nacionales los españoles, los europeos, los canadienses y ya luego en el ejercicio de la función me tocó verlo en el ministerio y en el gabinete de turismo como presidente de la comisión tomar este, medidas que mucha gente no entendía sí. por ejemplo, recuerdo cuando se tomó una decisión de crear un, una especie de banco de financiamiento para que los este, dominicanos pudieran ir hacia los hoteles, ahí reconocer sí, claro. al Banco de Reserva de la República Dominicana que apoyó esa medida, que no era entregarle los 5 mil millones de pesos a los hoteles, sí, sino sí. subsidiar que la gente fuera. Claro. Y entonces ahí empezó el momento de convencer a los directivos de los hoteles de aperturar los hoteles sin tener turistas. Sí. Fue un tema de mucha confianza. Luego, la decisión de vacunar lo que es la cadena de valor. Sí. En ese momento, la línea de batalla, la línea de combate, decidieron vacunar a todo el personal de los hoteles y los resorts en el mismo momento que se estaba vacunando los enfermeros y camilleros. Sí. Eso le dio un nivel de respeto al tema sí. y entonces fuimos a un fitur extraordinario en el 2021, en mayo, sí. y como tal, muy extraordinario, fuera de fecha, fuera de temporada, solo fuimos 50 países... Ahí, en ese mismo fitur que fue bastante reducido, empezaron a destacarse nuestro país en lo siguiente. El tema de la vacunación, el uso de mascarilla, el tema de la letalidad, la positividad. Sí. A ellos se les ocurrió, al ministerio, presentar las estadísticas de los destinos turísticos versus el resto del país y versus Centroamérica y países iguales o parecidos. Resultado. La positividad nunca fue más de un 1%. Sí. La letalidad siempre fue menos de un 1%. Y entonces eso generó confianza. Empezaron a recuperarse destinos y rutas aéreas, a mantenerse muchas, a recuperarse otras. Y fue dándonos ya para el 2021 final, empezó a mostrar vigorosidad de recuperación. Terminamos con el mejor diciembre, terminamos con el mejor octubre, noviembre eh, consecutivamente. Y luego, a pesar de los micrón en diciembre sí. y enero, tuvimos un muy buen enero, nos volvimos a, a mantener creciendo en febrero y esa dinámica se ha mantenido. Sí. En el orden de la inversión pública desde el Ministerio de Turismo, por ejemplo, el primer año, un ahorro versus un año y otro de más de 2 mil millones de pesos. Es decir, que hemos sido más competitivos, más eficientes, gastando mucho menos dinero. Sin duda... Que eso ha hecho de que los organismos internacionales, en este caso la OMT, nos observe sí. los protocolos sanitarios que hicieron especializados dados al sector turístico. Todo eso generó una cadena de consecuencias que nos ha llevado a tener el respeto de la gente, a tener el reconocimiento como país. Y luego hubo una gran medida y es que se creó el Centro de Estadística y Control, Seguimiento de Data del Ministerio de Turismo, que le permite con unas 5000 habitaciones, como si fuera un call center, sí. medir la cantidad de personas que entran y salen de los hoteles. Tú sabes que una muestra que tú hagas con 5 mil eh, sobre 100, sí. sobre 100 mil, sobre un millón, es con un nivel de error mínimo. Entonces eso le permite al Ministerio saber cuánto entra, cuánto sale, de dónde vienen, de qué país vienen, el sexo, si es en pareja, los tickets aéreos. La verdad es que se hizo la labor de ingeniería sí. de, de, de estadística que va de la mano con esa eficiencia y eso ha traído como resultado que ese gabinete de turismo en el que está el Ministerio de la Fuerza Armada el Departamento Aeroportuario la Junta de acción Civil, el IDAD este, el propio Ministerio de Defensa y de Salud Pública que también son parte y sin duda sí. hay que admitirlo, el liderazgo del presidente Luis Abinader que inyectó su confianza, su respaldo a cada una de las ideas que les resultaba a David Collado y a ese equipo. Y la verdad que hemos tenido el buen momento de ver cómo somos modelo mundial sí, sí, sí, en por... protocolos y ya en la recuperación. Yo creo que esto es un, un precedente en la historia nunca visto. República Dominicana alcanzar un reconocimiento así por la Organización Mundial del Turismo. Honorable, yo me voy a permitir cambiar drásticamente de tema. Porque a mí también me llamó la atención el activismo que usted tuvo en lo que fue la transformación de la Duarte con París. Una Duarte con París que todos recordamos como aquel caos, aquel lugar inhabitable. Y soy honesto y debo admitirlo aquí en, en público, creía yo que eso era imposible, diputado. Explíqueme de eso, por favor. Y aún soy parte porque le comento a los amigos televidentes de este Canal 16 y a ti, de que primero, en el año 2016, cuando David sí. llega a la alcaldía me ocupa de la dirección de Defensoría y uso de espacios públicos. Sí. Ahí yo entro al tema y de inmediato me doy cuenta que sin los buhoneros era imposible sí. propiciar un cambio. Porque don Roberto Salcedo, que hizo una primera etapa sí. en lo que se llama el Paseo Comercial Duarte, que inicia desde la Duarte inclusive hasta el barrio chino, sí. tuvo una intervención importante pero que no se mantuvo en el tiempo. No. ¿Por qué? Porque no tuvo eh, dentro de sí el componente humano. Cambiaron el estampado, cambiaron un, un mobiliario urbano, sí. pero no cambiaron la mentalidad del buhonero. Y entonces volvieron atrás y, y peor el desorden que había en toda la París. Bueno, nos aventramos a conocer todo eso, iniciamos un proceso de socialización, se hizo un pacto de hermandad de ciudades entre sí. la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Santo Domingo, suscrito por David Collado, y el alcalde Jaime Nebot. Luego fuimos a Guayaquil, intercambiamos experiencias, nos llevamos a una comisión de los líderes buboneros, de 10 buboneros, y ellos vieron allá, Robert, vieron allá, cómo el buonero guayaquilense sí. cambió su estilo de vida, su mentalidad, y eso logró en ellos generar confianza. Sí. Cuando regresamos aquí, continuamos en una labor permanente de educación, de involucramiento, llegó la pandemia. Sí. Al llegar la pandemia hubo que parar el plan. Ya estaban los módulos mandados a hacer también. Y luego hubo que cerrar. Ahí David apoya a doña Carolina Mejía, resulta ella ganadora de, de la alcaldía. Y ellos acordaron que desde la gestión privada sí. a través de la fundación Acción Emprende y Transforma que preside David Collado, íbamos nosotros a hacer el plan. Porque fuimos los que lo preparamos, lo concebimos, lo articulamos y lo definimos. Ya yo era diputado, sí. pero asumí honoríficamente continuar como si fuera director del proyecto. Sí. Así lo hice. Y ahí está el resultado. Una gran diferencia entre este proyecto eh, es eh, que... Escúcheme, honorable. No solo que así lo hice. Yo estoy viendo unas imágenes donde se vio usted en tenis, en tichera, sí, ahí sí. en medio de la guante sí, con sí. París. Y lo sigo haciendo ellos. incluso sí. porque entregamos en diciembre la la Duarte con París tiene una etapa, etapa 1 que es el nudo histórico, sí. que comprende desde la sección vial París con Jacinto Balaconcha hasta la Duarte inclusive y la José Martí. Sí. Llegamos a cruzar la Duarte para resolver el nudo histórico y avanzamos un poco hacia la José Martí. Paramos ahí y la dividimos entonces en fase 1 y fase 2 para poder aperturar en diciembre y dejar que el comercio fluyera y el tránsito sí. en diciembre. Sí. Ahora regresamos hace unas dos semanas y estamos ya a todo vapor terminando la fase 2. Sí. La fase 2 es desde la París hasta la José Martín, inclusive. La estoy haciendo, aún yo también lo estoy dirigiendo con el concurso de los jugoneros, la, a cargo económico 100% de la Fundación Acción Emprende y Transforma que dirige David Collado y que auspicia a Ligia Bonetti, eh, Juan Bicini, Héctor eh, José Risset y varios amigos. Entonces, Vamos a terminar la fase 2 y ya de ahí eh, salimos de esa área. Entonces, la etapa 2 y etapa 3 la atiende la alcaldía, que lo que se refiere es a un remozamiento del paseo de la lectura, el paseo de la música, lo que hizo don Roberto y yo lo van a remozar y van a terminar hasta la plazoleta de la Timitaria. El componente y la diferencia, sin duda alguna, el elemento humano, el elemento amor por la gente, respetar la dignidad sí. de la gente involucrarlos en, en el cambio, entender que este proceso no era cambiar el estampado como lo hicimos, que sí. cambiamos el, hormigón, el, el asfalto por adoquines. Las aceras son más amplias. El tránsito fluye más porque ahora hay dos carriles efectivos sí. que fluyen, fluyen. Los boneros son parte con dignidad, eh, en, en un espacio resguardado donde su mercancía está bien protegida. La gran diferencia que protegimos eh, el elemento de la dignidad de la gente pactaron con nosotros y ellos han sido testigos de esa transformación. Y como su manera de pensar cambió, sí, sí. por eso eso pudo ser una realidad. Yo eh, lo pongo como un ejemplo de pacto social, sí, sí. de resolución de conflictos. No hay en el país un lugar que fuera igual o peor de desorden que ese sí. y se logró. Lo que significa que podemos replicar el modelo de resolución de conflictos en el país siempre y cuando haya la voluntad de hacerlo. Y, y asistamos la gente adecuada para poder hacer esa transformación. Eso es así. Conversamos con el diputado Aníbal Díaz, diputado de la capital. Diputado, hablamos de lo interesante, de ese reconocimiento por la Organización Mundial del Turismo y lo que la Duarte compare. Diputado, hay que hablar de política. Pero antes de irnos profundamente a la política, porque sé cómo ese tema lo apasiona a usted... ¿Pudiera tocarme brevemente ese proyecto de salud mental en favor de la familia y la necesidad real que eso para República Dominicana, diputado? Bueno, se me apasiona más que la política. Ese proyecto de salud mental es el proyecto que crea la ley que da acceso transparente, horizontal y democrático en igualdad a las especialidades médicas desde la perspectiva de las ARS. Tú sabes que la ley de seguridad social, que ya tiene 20 años, nació de una manera extraña que ni es seguridad ni es social. Sí, sí. Y, y el principal pasivo que a veces vemos es el de las AFP. Sin embargo, no es ese. En materia de salud, las ARS no contemplan la salud y sus problemas como problemas de orden mental, sino que todo se circunscribe a situaciones físicas y no, no asume los temas de salud mental como temas de prescripción médica. Entonces, mi proyecto de ley lo que procura es modificar el catálogo de cobertura de las ARS y les ordena, obliga y manda en un plazo no mayor de 60 días a que todas las ARS le den la misma bolsa de compensación y respaldo es decir, sí. si tu seguro te va 100 mil pesos al año y 150 mil pesos en entrenamiento ese mismo dinero te lo va a dar para lo que es salud mental entra en juego los que ven el vaso medio vacío sí. no, pero eso no es suficiente, sí. Pero es un gran paso para que claro. lo mismo que tú tienes en cobertura en tu bolsillo, se te también irradie en los temas de salud mental. Con ello, democratizamos el acceso porque es igual un internamiento por un dolor en la vesícula sí. que un internamiento mental, de, de, de, derivado de una situación de salud mental. Así es que tendremos con eso mayor capacidad de psicólogos y psiquiatras consultando. Hay más de, de miles de de psicólogos y psiquiatras que no están en, en la cobertura del, del seguro que a partir de esta ley van a poder estarlo para cuidarnos de, de todo lo que es este monstruo de la seguridad sí. social yo voy directo al catálogo para que no nos digan que hay que mandarlo a la ley general okay. para que modifiquemos la ley de seguridad social sino que nos concentramos en eso modificamos el catálogo de las, de las prescripciones médicas sí. y hacemos que ir al neurólogo Ir al endocrinólogo sea igual que ir al psiquiatra y al psicólogo, porque es lo mismo enfermarse del hígado que del cerebro. Diputado, escuchado esto, yo les decía al introducir su participación en el día de hoy, este fin de semana, tenemos convención de delegados del PRM. Todo un ambiente se ha desatado entre sectores específicamente que le diré dirigentes de su partido, que entienden que una convención de delegados no es lo que procedía, sino abierto y masivo su posición en cuanto a esto y de manera muy importante, una panorámica de la situación a lo interno del PRM, diputado. Mira, te, te recuerdo que el primero hace meses que sí. propuso convención de delegados fui yo. Excelente. Y no lo hacía solo para el orden de la dirección interna. Yo lo decía de lo siguiente. Que la obligación de un partido político es en función de su realidad política. Sí. La obligación del PLD y de la FUPU es ir al gobierno. Sí. Bueno, tienen que hacer oposición y trabajar para ganar las elecciones. La nuestra es la de gobernar. Sí. La nuestra es la de bien acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, en su proceso primero de recuperación económica, de recuperación de turismo, de recuperación de productividad, de eficiencia, de darle a este país certidumbre y mantener creciendo la República Dominicana. Esa situación nos obliga a todos nosotros a apoyar sí. al presidente. ¿Y cómo lo apoyamos? Pues evidentemente que generando certidumbre desde el partido político, que es el pie de amigo del presidente. Yo creo que esa dirección política que nos ayudó a ganar las elecciones, en un momento en que tenemos que dejar nuestras fuerzas, nuestras energías en gobernar el país que está sí. en crisis, debe ser ocupado solo en ello. Dejar a Paliza y Carolina haciendo lo que bien han hecho, dirigiendo el partido. Modificación habrá en cuanto a la dirección ejecutiva. Sí. Habrá algunas diferencias en cuanto a algunos aspectos en los municipios y en la provincia. Pero la dirección macro, que ellos se queden, Paliza, Carolina y, y el amigo este, la línea de la de que también completa la triada en la Secretaría de Organización, y ya luego otros cambios habrán, pero lo fundamental debe seguir operando. E igual pienso que para el mes de octubre, septiembre del año 2023, debemos hacer una asamblea de delegados y proclamar a unanimidad a Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, y simplemente concentrar los esfuerzos, darle plenos poderes para que él tenga derechos a armar las alianzas con los sí. demás partidos y nosotros presentar boletas consensuadas donde se pueda, hacer ejercicio de descogitación de candidatos donde se pueda, donde no haya consenso, y prepararnos para que el presidente tenga una segunda oportunidad en el 2024, ya de gobernarnos, habiendo recuperado un poco esta crisis, y con ello darle a este país un espacio de certidumbre, de sensatez, y demostrar que el PRM es un partido distinto a la vieja casa, sí. y que aquí estamos concentrados en hacer las cosas lo mejor posible y lo mejor posible es hacerlo bien. Hacerlo correcto, con apego a la transparencia, con apego a la buena costumbre, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Diputado, la posición de los dirigentes Guido Gómez Mazara, eh, Ramón Alburquerque, no pudiera ser piedra de tropiezo para eso es que usted ha hablado de un proceso de gobernanza en buen orden con este partido. Cuando un partido es tan grande, sí. es imposible tener unidad eh, monolítica absoluta total. de sí. criterio no todos tenemos que pensar igual. Yo creo que Guido es un hombre culto, inteligente, bien formado, de un altísimo nivel de, de expresión de las ideas, eh, y, y joven. Sí. Creo que tiene el interés, incluso leí, de presentarse como candidato. Los escenarios estarán allí, ya sea por convención de delegados ya sea por otro método y yo lo veo bien que, sí. que el que quiera yo en mi caso entiendo que el liderazgo fundamental de este partido lo tiene Luis sí. y cuando uno mira las encuestas después de Luis eh, en las encuestas está muy claro quién sigue sí. David Collado sí. y ya hay otros más que marcan también ya hay Osán Lobatón sí. Carolina y ahí hay una constelación de jóvenes que tendrá la oportunidad sí. en el 28 y si aún así se quieren presentar en el 24, es su derecho, y yo lo respeto. Sí. Y en el caso de Guido, reitero, es un hombre con muchas condiciones, que si él quiere, y tiene condiciones presidenciales, si quiere hacerlo en el 24, que lo haga. En el caso de Ramón, creo que es diferente. Creo que Ramón ya vivió su, su mayor etapa de aportes particulares. Sí. Ya yo pienso que Ramón debería concentrarse en los aportes generales, sí. en los aportes que tienen que ver con el teamwork, los aportes que tienen que ver con el todo, sí. no lo particular. A diferencia de Guido, que es muy joven, a Guido le queda toda una vida para aspirar a lo que él quiera. Ya don Ramón, yo creo que debe enfocarse en apoyarnos a, a, sí. a, a los que estamos ya hoy día en, en la acera de enfrente y que sus experiencias, su sinergia, sean en el beneficio de todos. es lo que yo creo que debería pasar. Muy bien. Diputado, eso a nivel macro, pero a nivel micro, el diputado de la capital Aníbal Díaz, ese constante trabajo, ese día a día, 8 de la mañana, 12 de la noche y en la calle, ¿hacia dónde va el diputado luego de, de, de la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que el esfuerzo concentrado eh, debe estar en mantenernos eh, asumiendo la responsabilidad de bien dirigir este país. Yo creo que la, la capital me ha demostrado mucho cariño, mucha simpatía. Fíjate que me han bautizado como el diputado de la capital. Sí, sí. Eso nació en la Duarte con París, claro. el, debo admitirlo, porque la gente me veía, porque parecía que era un obrero ahí metido. Sí. Y dirigiendo aspectos de, de flujo y tráfico, de congestión de vía, de estructural. Y bueno, uno aprendió mucho de sí. la capital y, y, y he demostrado mi compromiso con ella porque... Quizá no todo el mundo, siendo legislador, se dedica a construir sí alto sí. Claro que pero sí. yo jugaré el rol que las circunstancias nos, nos demanden, sí. pero para mí lo fundamental es que el gobierno siga estando en las manos de Luis Abinader en el 2024, de un partido que esté claro en hacer las cosas bien, en distanciarnos de ese modelo sí. pasado de corrupción y de compromiso con lo mal hecho. Y yo jugaré el rol que me demanden las circunstancias. Creo que la capital hay que preservarla. Creo que ya sea en un rol o en otro, pero eh, seremos determinantes en la capital. Ok. Tenemos un rol como legislador. ¿Y el otro cuál sería? ¿Un, ¿Uno o en otro? ¿Cuál sería el otro? <risas> el que demanda las circunstancias eh, la capital que tiene, por ejemplo, en las tres circuncriciones... 200 mil y tantos electores en la 2, 300 mil en la 3 y 300 mil en la 1, que tiene 52 sectores, 216 sectores, que tiene, por ejemplo, temas muy puntuales de ordenamiento, de flujo y tráfico, de gobernanza local, de gestión de ciudad. Eh, hay muchas cosas que hacer, en, en, en la de, de continuar haciendo sí. en la capital. Y en el Congreso igual, es decir, que yo estaré donde demande las circunstancias, gracias a Dios, la gente, la vida... Las experiencias me han permitido formarme vastamente en la gestión pública y en cualquiera de las áreas que me demanden. Y si es en ninguna, también. Excelente. Si es en la banca, también. Si es en el gobierno, también. O sea que yo estaré apostando a un mejor país, construyendo mejor ciudadanía, apostando a la transparencia, al respeto a la gente, al respeto a la dignidad, a demostrar que podemos pactar en sociedad, hacer las cosas mejor y entender... Que el país nos ha puesto una gran obligación a los PRMistas. Y esa gran obligación tiene que ser hacer las cosas distintas, acompañar a Luis Abinader en este ejercicio, en esta cruzada, sí. por hacer las cosas con apego a la moral, a la ética, replicar ese ejemplo de Eduardo San Lobatón de Yayo en aduanas, de recaudar más, gastar menos, de David, de hacer las cosas tan bien hechas. Hay, hay que seguir ese patrón y yo creo que por ahí. Debemos continuar. Excelente. Señores, interesante conversación. ¿Qué manera de concluir este teledebate del día de hoy? Pendiente nosotros por aquí. Decirle hacia dónde va el diputado después de esta. Honorable, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti gracias a toda esta familia. Excelente. Señores, concluimos en esta noche. Nos reencontramos mañana nuevamente aquí en esta N16. Cuando el reloj marca las 7 de la noche, ustedes y nosotros tenemos por aquí un teledebate. Muchas gracias.